Buenos días con todos y con todas, soy Germania Rodríguez Morales, soy docente investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja. Mi formación es ingeniera en sistemas informáticos y computación de la misma universidad. Tengo un doctorado y una maestría en ciencias y tecnologías de la computación en la Universidad Politécnica de Madrid. Pues les voy a comentar un poco mi experiencia de formación y profesional en las STEAM. ¿Por qué opté por una carrera STEAM? Pues inicialmente fue mi afinidad por las matemáticas. Desde niña tenía ciertas habilidades y un gusto especial por las matemáticas que se reforzó en el colegio. Fue así que escogí la formación de físico-matemático en el colegio, en un colegio inicialmente en femenino y posteriormente mixto. Tuve la oportunidad de trabajar en grupos con compañeros de grupos de 40 hombres y 10 mujeres y realmente fue una experiencia siempre agradable. Posteriormente, cuando tuve que escoger una carrera universitaria, opté por los sistemas informáticos porque era una carrera en ese momento nueva. Sin embargo, considero que el ámbito de las tecnologías es un ámbito transversal a todas las áreas de la humanidad y realmente me ha abierto muchas puertas. He podido participar de proyectos nacionales e internacionales, tanto de investigación como de vinculación con la sociedad. He tenido también la oportunidad de desempeñarme en algunos cargos de gestión y considero que la carrera que escogí es una carrera muy pertinente, especialmente en esta época donde justamente las STEAM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas son las habilitantes para el futuro. De aquí a 10 años pues me veo trabajando permanentemente, formándome mi campo es un campo de permanente actualización y trabajando justamente para la sociedad. Considero que la diferencia la puedo hacer trabajando en ámbitos orientados más a las personas. Soy parte del de grupo de investigación de tecnologías inclusivas en la Universidad Técnica Particular de Loja y me interesa muchísimo el lograr que las tecnologías se desarrollen en favor de los seres humanos, que justamente sean esos habilitantes para la inclusión de aquellas personas quizá más vulnerables o necesitadas, como son los niños, los adultos mayores y las personas con capacidades especiales. Mi campo de interés actual, pues, además de las tecnologías inclusivas, es la gestión de las tecnologías, las competencias digitales, justamente cómo habilitar a los ciudadanos para esa nueva era digital. Considero que el momento que nos encontramos actualmente es un momento crítico, justamente porque nos ha permitido dar un salto quizá obligado hacia lo digital. Adicionalmente, pues mi consejo o la invitación a todas las mujeres o las chicas que están decidiendo su futuro profesional es que opten por una ingeniería. La ciencia realmente no tiene género. Todo es cuestión de tener el interés, la perseverancia y las ganas por trabajar en un área específica. Finalmente, la invitación a que... Opten por la carrera que sea de su interés. Si su carrera está en las áreas STEAM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, tómenlo. Es un reto que realmente vale la pena. Muchas gracias.